Condiciones. Solo aplica para los libros tomo 5, Departamentos y Municipios de Colombia, tomo 6, Sexualidad, Droga, Adicción y Salud y tomo 3, Vocabulario Pedagógico. Promoción válida solo para el 28 de febrero al 15 de marzo de 2022. No están incluidos costos de envío. El pago es contra entrega y se cancelará la transportadora una vez lleguen los libros. No es acumulable con otras promociones. Los medios de pago son únicamente transferencia electrónica o consignación bancaria de vivienda o NECI. Los despachos se realizan entre 5 a 8 días hábiles posteriores a la compra. No aplican devoluciones, solo aplica cambios en caso de algún imperfecto de impresión o encuadernación. Cualquier demora en la entrega será responsabilidad de la compañía de mensajería y no de Fenascol. Es importante verificar los datos de entrega al momento de enviar la información por correo a FENASCOL para el despacho. De lo contrario, se pueden presentar inconvenientes con el envío y los deberá asumir el comprador. Promoción válida hasta agotar existencias. Verificar inventario con el área de capacitaciones. Mayor información y ventas. Capacitación arroba o 315-305-6924.